entonces a la quinta conferencia ¿Cómo aprenden nuestros estudiantes? ¿Cómo se procesa la información en nuestro cerebro? Para responder a estas y otras interrogantes contamos con la presencia del académico de la Universidad de Santiago de Chile profesor Carlos Alberto Rosa Salas el profesor Rosas es un destacado investigador de Corte Internacional y gentilmente ha accedido a acompañarnos en este segundo congreso. Agradecemos profundamente su disposición y buena voluntad para estar con nosotros. Tengo con ustedes al doctor Carlos Alberto Rosas Salas. Aló. Eh, muy buenos días eh, Agradezco a la organización de este congreso Que hayan hecho esto tan exótico Que invitar a un neurocientífico profesional A un congreso de educación que, Yo sé que la neurociencia ha estado muy de boga eh, Es como seductora, como que se habla mucho de neurociencia pero habitualmente, y eso lo, los mismos profesores lo saben Los que los que hablan de eso no son neurocientíficos ¿ya? Eh, Y es principalmente por eso que yo estoy acá eh, Antes de comenzar quisiera agradecer al profesor Pinto, que ya se fue eh, Su mención a la doctora Eloisa Díaz uno de los pocos ejemplos conocidos que tenemos de científicas chilenas ¿ya? y es totalmente desconocido para todo el mundo. Eh, bueno, como, como yo soy, yo no soy millennial, pero me gusta esta cosa de YouTube, qué sé yo. Yo estoy grabando esta conferencia en mi camarita que está por allá, ¿ya? Independiente de lo que se está grabando acá, para subirlo a mi canal, ya. Así que no se distraigan mucho tomando apuntes, qué sé yo, porque todo va a estar disponible en YouTube y mi canal es abierto. Ya. Bueno, un poco la historia de cómo. Bueno, no dijeron mi currículum, pero lo voy a mencionar porque es importante. Yo soy doctor en biotecnología, eh, soy postdoctorado en neurociencia de la Universidad de Columbia en New York y también postdoctorado en neurociencia de Stone College de New York también. menciono eso no como para quebrarme sino para decir que eso es como la trayectoria natural, la trayectoria de aprendizaje de lo cual voy a hablar hoy día, de un científico y después de pasar unos años en Chile me di cuenta y, y, y otro tema que quiero destacar de la conferencia del doctor Pinto es que ahora resulta que soy migrante en mi propio país ya han pasado muchas cosas así que me siento muy identificado con los temas que ha tocado el doctor Pinto y, me, y lamentablemente me toca sufrirlo con mi hija que ella es totalmente migrante, bilingüe en este país y la hemos pasado muy mal ¿ya? y así que un tema pendiente aquí en Chile bueno ¿cómo, como dice ahí como un como uno aborda desde la neurociencia esto de la educación entonces la es la primera pregunta que un neurocientífico profesional como yo se haría, ¿ya? ¿Cómo abordo el estudio del cerebro y los vínculos a la educación? Entonces, para eso vamos a responder a esa pregunta. Este es un mapa, y no importa que no se vea, solamente voy a mencionar, de la distribución de la producción científica mundial con las áreas de interés. Entonces, cada una de esas pelotitas grandes significa una área donde se producen muchos papers, muchos artículos científicos y están indicados con flechitas por allá está la educación en el, una, una meta área que se llama las ciencias sociales y por acá está la neurociencia una pelotita mucho más grande en un área que es, se llama las ciencias de la vida ¿Ya? entonces primero que nada no están relacionadas eh, a uno le gustaría digamos, tener una flechita que estas flechas lo que significan es la producción científica, es decir, artículos científicos que son citados por un área y, y vuelto a citar por la otra área. ¿ya? No quiere decir que no estén vinculados, sino que quiere demostrar el peso de la vinculación académica que existe entre ambas eh, áreas. Entonces, primero que lo que llama la atención, no hay una flecha, y la dibujé así en línea punteada entre educación y neurociencia. Este esquema de un autor es que la primera versión que yo vi de esto fue el año 2009, y esta es la versión del 2011, y es muy, inter muy interesante porque han ha habido cambios Y en el año 2000, no, perdón, 2008, la educación estaba con flechitas robustas con la psicología. Es curioso eso. Y ahora la psicología está acá. Junto con la psiquiatría están como formando un área súper fuerte. Es decir, la psicología, eh, como a mí me gusta decir, ha vuelto a sus orígenes. Ha vuelto a la como psicología experimental, ¿ya? y se ha apartado un poco de la eh, educación y lo interesante acá que muestro que se ha robustecido del punto de vista científico disciplinar la vinculación de la educación con eh, la economía la administración y la sociología ahí se los dejo como tema de, de reflexión el por qué es eso yo no lo sé estos son datos científicos de las publicaciones científicas que se están generando en el mundo entonces mi conclusión es que yo debería irme de esta sala, no debería estar haciendo esta conferencia. ¿Ya? ¿Está cerrado aquí? ¿Sí? Entonces no me puedo huir. Pero aquí hay una, un pero, ¿no? Pero, voy a, eh, voy a citar a un eh, neurocientífico muy conocido que ha desarrollado toda su trayectoria en... Eh, en Estados Unidos y que es el director de un proyecto relativamente reciente que se llama The Brain Initiative, la iniciativa del cerebro, que le inventó el presidente Obama ya para estudiar el cerebro a un nivel eh, que, la tecnología, eh, que desafía la tecnología de hoy. No estudiar una neurona individual, que es lo que yo hago, o una sinapsis, que es lo que yo hago, sino que estudiar un conjunto de neuronas, miles de neuronas al mismo tiempo. Es el desafío tecnológico. Entonces, a él en una situación similar a esta... Y, y eso está en YouTube también, ahí pueden ver el link la presentación va a quedar acá, así que lo pueden pedir después le hicieron las mismas preguntas que ustedes me van a hacer al final pero se las adelanto ¿Ya? sabemos muy poco de cómo funciona el cerebro neurocientífico destacado él, él particularmente pertenece a un área de la neurociencia que se llama, se llama neurofisiología, la misma área donde yo trabajo no sabemos cómo funciona el aprendizaje y debido a esto es difícil hacer recomendaciones sobre educación desde nuestro campo ¿ya? puras malas noticias ¿eh? le estoy trayendo ahora pero él también dice que hay un pero aquí tiene que existir una relación entre el cerebro y, y, lo, y lo que pasa adentro por ejemplo el aprendizaje ¿ya? O sea, si ustedes sacan el aquí tenemos un individuo, le sacan el cerebro el cerebro por sí solo acá en la bandeja, digamos, no aprende y el individuo sin el cerebro no aprende entonces, tiene que haber una relación biológica que desconocemos y, y para abordar el tema de cómo está vinculada la neurociencia con la educación entonces, bueno, ¿cómo establecemos un diálogo? entonces, ¿cómo estas dos cosas que deberían estar encajadas el cerebro, la educación el aprendizaje, ¿cómo establecemos un diálogo entre los dos? ¿ya? entonces aquí yo le voy a traer una propuesta que no, no es, para mí es súper original porque yo la hice pero para usted va a ser trivial porque ustedes ya lo saben entonces todo el objetivo de estas charlas de neurociencia y educación es decirle que usted no le va a decir nada nuevo ¿ya? más bien, les voy a decir que los, aquellos profesores con muchos años de experiencia en realidad saben mucho de neurociencia y que ellos deberían estar mentoreando a los nuevos docentes que salen de las universidades ya vamos a llegar a eso entonces contestar esta pregunta requerirá innovar en el aula entonces esta aula les voy a presentar mi visión como neurocientífico de qué es lo que yo estoy haciendo en este instante en el contexto de la educación que mencionaba ayer un charlista la educación fuera del sistema formal que es la educación continua. Entonces, voy a presentar algunas cosas que he hecho en el contexto de un diplomado de neurociencia del aprendizaje. No neurociencia y educación, neurociencia del aprendizaje. I'm sorry, yo siempre mezclo español con inglés. ¿ya? Es que la ciencia en inglés y a veces se me pasan las cosas. Eh, ¿Qué es lo más importante de la educación para este neurocientífico? Entonces, antes de atreverme a innovar en la educación, tengo que hacerme cargo de eso, o sea, saber dónde yo voy a llegar con mi aproximación. Entonces, tenemos que innovar, por allá puse una nube difusa. Quiero llegar aquí a la educación, que otra nube difusa, porque hay muchos problemas, el currículum, la legislación, que el distrito escolar, que los inmigrantes, una cosa así muy complicada para mí, yo no, no puedo abordar el tema de la educación pero sí me va a interesar un tema particular que es el aprendizaje porque el aprendizaje es un fenómeno biológico lo podemos medir para eso voy a citar a este señor muy conocido Sir Ken Robinson con un ejemplo para ver de cómo, cómo vamos a abordar esto entonces él en una de sus charlas TED eh, pone este ejemplo que es muy bonito Quizás es la siguiente pregunta. ¿Qué es lo más importante que define la esencia del teatro? Es un ejemplo de un, que él lo toma de un dramaturgo. O dicho de otra manera. ¿Qué puedo remover de esto del teatro de manera que siga siendo teatro? ¿Ya? Entonces, bueno, yo puedo remover las cortinas, chao. ¿ya? No va a afectar a, a la esencia del teatro. Yo puedo remover muchas cosas del ambiente físico. Inclusive las butacas, la iluminación escenografía pero lo que no puedo remover del teatro es la interacción entre los actores y el público si yo saco el público no tengo teatro si yo saco los actores no tengo teatro el teatro está precisamente en la interacción entre los actores y el público de la misma manera para mí, ¿qué es lo más importante de la educación? Precisamente la interacción que hay entre el profesor y alumno, ese espacio íntimo de interacción entre el profesor y alumno y eh, o entre estudiantes, aquí está red de tutoría de México. ¿ya? Entonces, ahí es donde voy a centrar mi atención. ¿ya? Entonces, para mí, innovar en educación desde mi ámbito disciplinar es intervenir en ese espacio del profesor-alumno. Eh, pero esto no es un problema simple o sea, no, no tiene que ver con no es un problema físico, o sea, de, de acercarlo ya, o sea, sí, bueno, esto nos parece conocido no, no es pasar de esto y ya estamos listos, no no basta con eso, con crear estas aulas ¿cómo se llama estas aulas? temáticas o multi, no sé, algo ya, no, no sé el nombre ya eh, tampoco implica necesariamente cambiar el currículum, ya, yo sin ser curriculista yo he tenido que meterme a leer el currículo de ustedes y en realidad en mi opinión es que el currículo chileno es bastante permisivo y desordenado de manera que todas estas cosas como que caen, ya, esa es mi conclusión humilde sin ser curriculista entonces aquí es donde tenemos que finalmente decir eh, dónde está la oportunidad para que la neurociencia entre en la educación que es innovar en ese espacio entre profesor alumno, es decir, el aprendizaje bueno, esto parece simple, pero vamos a tener que ponernos de acuerdo qué entendemos por aprendizaje. Entonces, por el lado de la psicología de educación, esto se acaba de Wikipedia, ¿ya? Por el lado de la psicología de educación, ¿qué es lo que es el aprendizaje? ¿Ya? El aprendizaje es el proceso a través del cual se modifican y adquieren habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como el resultado del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación. Yo creo que la mayoría de los educadores estarían de acuerdo con eso. Por el lado de la neurociencia, ¿qué es lo que es el aprendizaje? El aprendizaje es el proceso por el cual las experiencias cambian el sistema nervioso y por lo tanto, nuestro comportamiento. Pero profesor, eso suena muy conductista. Sí, po. ¿Ya? Eso es biología. Entonces, antes de entrar en la neurociencia, eh... Bueno, ¿qué es lo que todo docente debería saber del aprendizaje para saber dónde metemos la neurociencia? ¿Ya? Entonces, aquí voy a rescatar un concepto que en realidad es súper antiguo, que se llama de las trayectorias de aprendizaje. Que al igual que nosotros aprendemos a caminar, eh, pensamos que el aprendizaje sigue una trayectoria natural. Es decir, que es jerárquico, que nos da lo mismo una cosa antes de la otra, ¿Ya? y sigue un desarrollo natural y que se va a demorar el tiempo que se tenga que demorar esto es muy conocido, conocido desde los tiempos de Piaget ¿ya? Que básicamente quiere decir que hay una trayectoria para una asignatura, un conjunto de habilidades que puede ser un poco sinuosa y el estudiante puede llegar a distintos niveles de las habilidades finales que yo quiero alcanzar algunos que son muy buenos, otros, eh, otros destacados otros más o menos promedio, ¿ya? Eh, y el rol del profesor será proveer eh, distintas estrategias para que los estudiantes alcancen esos distintos niveles. ¿ok? Inclusive uno podría darse la maña, y así lo han hecho algunos distritos escolares norteamericanos, de poner todo el currículum como trayectoria de aprendizaje. Entonces aquí hay un ejemplo... Eh, que se ve complicado, digamos, pero se puede hacer esto, me, si no me equivoco, un distrito escolar en Utah, ¿ya? Cada una de esas líneas blancas, que no importa que no las vean, es una trayectoria del aprendizaje. ¿Ya? Por ejemplo, aquí está creo que que aprender a sumar o algo así. Y alrededor de eso se alinean estrategias, contenido, y todo de una manera como bien, digamos, concatenada. Entonces, Innovación, educación, nos vamos a preocupar del aprendizaje y en particular de las trayectorias de aprendizaje. Bueno, todo esto se ve muy organizado. Entonces si uno dice, bueno, si yo soy capaz de escribir así la educación, trayectoria de aprendizaje, eh, es fácil, ¿no? ¿Ya? Pero entonces, ¿por qué tenemos problemas en el aprendizaje? ¿Ya? Entonces analicemos un poco más en detalle este problema. Entonces, para analizar eso voy a introducir un, ¿cómo se llama?, organizador gráfico, eh, ícono, para que cuando cada vez que yo lo muestre, quiere decir trayectoria de aprendizaje y, y este ícono va a ser el ícono escalerita negra, que significa que al principio de una trayectoria de aprendizaje, al inicio tenemos una cierta condición del estudiante y al final llegamos a una meta. Por un lado, está esta progresión natural del aprendizaje la adquisición de distintas habilidades y por otro lado tenemos la estrategia que puede utilizar el profesor a distintos niveles ¿ya? entonces vamos a introducir este icono para eh, entrar a analizar cuál es el problema entonces aquí hay un ejemplo por ejemplo aprender a sumar eh, que se puede partir con material concreto por ejemplo los bloques multibase se ¿sí? no sé, eh, que le inventó este señor. Y tal vez el objetivo, tal vez no en un semestre, bueno aquí no, eh, no he puesto la variable de tiempo, pero el objetivo del profesor será, profesor de matemáticas, que después del de estudiante pasar por una serie de estrategias, finalmente vamos a llegar al cálculo mental. Este es un ejemplo bastante simplificado. ¿ya? Entonces. Lo que pasa con esto es que nosotros tendemos a, como a pensar linealmente. Es decir, que pensamos que hay una población homogénea de estudiantes, que todos deberían seguir más o menos una, una trayectoria de aprendizaje común, lo cual mmm, podría ser un poco cierta a edad temprana, pero ya vamos a ver que no. ya. Pero la realidad eh, es un poco diferente. O sea, tenemos efectivamente un grupo de estudiantes que se comporta como nosotros esperábamos, que sigan esta escalerita, esta trayectoria de aprendizaje. Tenemos otros que son avanzados, ¿ya? que uy, venía súper bien, tenía una base muy buena y, y llegó al tiro a mi objetivo, así rápidamente. Tenemos otros que llegan más o menos, nomás, que avanzan un poco, pero se quedan como pegados a un cierto nivel. Y tenemos otros que no hay caso, ¿ya? muy difícil y hay que invertir mucha energía, en dar vuelta esta flecha para el otro lado, ¿verdad? También, puesto esto en el contexto de que de los niveles que hablábamos hace un minuto, claro, tenemos estudiante, el estudiante avanzado, tenemos también, empiezan a aparecer otro, otros fenómenos como el estudiante que retrocede. El estudiante que retrocede, por ejemplo, tiene algún problema, está sometido a bullying, por ejemplo, algo que está haciendo, un problema emergente, ¿Ya? entonces la realidad es diferente pero aquí ya empiezan a surgir otras cosas más interesantes que por ejemplo, este estudiante ¿ya? siempre hago la pregunta ¿qué es esto? y recibo todo tipo de respuestas pero, pero mi interpretación de eso es la siguiente eso yo lo llamo creatividad ¿ya? que hay estudiantes que son capaces de tener su propia trayectoria de aprendizaje, que se salen de la norma digamos y movido muchas veces por sus intereses y eh, le va a corresponder al profesor tratar de reforzar esa trayectoria eh, individual y, y fomentar este desarrollo particular de la creatividad de este estudiante y que es una de las habilidades del siglo XXI de lo cual vamos a hablar un poquito más adelante. Entonces, nuevamente innovación, educación, aprendizaje, trayectoria de aprendizaje y aquí vamos a ver cómo puede llegar la neurociencia, finalmente, después de darme toda esta explicación teórica muy aburrida, a trayectoria de aprendizaje. Para eso voy a echar. Eh, existen como modelos pedagógicos en el mundo, y les voy a mostrar solamente uno que a mí me llama la atención y lo he aplicado, que se llama el VTT. ¿Ya? ah y bueno y aquí obviamente por eso puse aquí signo de interrogación, no es lo mismo que lo expliqué al principio entre neurociencia y educación entonces ¿qué, la pregunta clave, ¿qué herramientas concretas puede entregar la neurociencia para mejorar estas trayectorias de aprendizaje? ya, ya entendimos, nos pusimos de acuerdo que son las trayectorias de aprendizaje ahora ¿qué cosas concretas puedo hacer? entonces esta pregunta se la hizo esta investigadora eh, Mariel Hardiman que es una profesora que uh, hizo después su doctorado en la universidad de John, de John Hopkins y ahora trabaja en una área que se llama el Instituto de, de la Ciencia del Aprendizaje ¿ya? John Hopkins donde estudió el doc, Doctor House ¿ya? Y, y creó un modelo que se llama The Brain Targeted Teaching Model ¿ya? Eh, yo me siento vinculado emocionalmente con la doctora Marial ¿ya? Eh, ¿por qué? porque más o menos en la misma época que ella estaba haciendo su doctorado yo trabajé, mi primer trabajo después de la universidad fue en Johns Hopkins pero ahí yo estaba preocupado del rock and roll de otras cosas, digamos era soltero no, no veía mi futuro ni siquiera que iba a estar aquí en Temuco hablando de estas cosas Ya. entonces yo creo que en algún momento nos intersectamos en nuestra vida ¿ya? Pero ella eh, es muy interesante porque es profesora de trinchera, que a mí me gusta llamar. Eh, Baltimore, la ciudad donde está la Universidad de Johns Hopkins, en la época en que yo estuve allá, era la ciudad que tenía la tasa de asesinato violento más alto de Estados Unidos, que era uno diario. Ahora es Chicago, la cosa se cambió, digamos. Entonces, eh, las primeras noticias que ustedes subieron de colegio, donde se utilizaban detectores de metal y esas cosas, era allá. Entonces, esta, esta profesora... Eh, trabajó en ese en ese ambiente ¿ya? entonces, ¿qué es lo que ella propone? ella lo que hizo fue eh, generar una especie de, de modelo pedagógico que a mí me gusta mucho porque no se trata de que yo venga aquí con una serie de tips y que se las pase a usted y aplíquelo. no, él, ella dijo aquí lo que hay que hacer es generar una especie de interfase, de generar un diálogo de tal manera que los neurocientíficos eh, eh, logremos conversar con los profesores y los profesores aprendan un cierto lenguaje que les permita comunicarse con los neurocientíficos y ella definió como seis dimensiones en las cuales hay evidencia neurocientífica que soporta distintos tipos de estrategias ¿ya? Eh, aquí no va a tener tiempo de hablar en detalle de cada uno de ellos eh, pero eh, eh, definió eh, cosas como el clima emocional, el ambiente físico que es muy importante, eh, cómo diseñar el, el aprendizaje, el, cómo llevar al, al aumentar las habilidades del estudiante eh, en base a distintas estrategias, cómo es muy importante el aplicar lo que aprende el estudiante para reforzar el aprendizaje y el tema de la evaluación que aquí está al final, pero que en realidad lo que ella dice que la evaluación está dispersa en cada uno de estos distintos procesos, no se hace al final. ¿ya? Entonces, él, eh, ella tiene un libro que se llama, tal cual está aquí, ¿ya? Eh, no está en español, sorry. ¿ya? Y traducido sería como modelo de enseñanza dirigida al cerebro para la escuela del siglo XXI. Bueno, y. Eh, Ok, es un modelo que yo les invito a que lo conozcan, eh, sería muy largo revisarlo, pero en el proceso a mí me surgieron, yo me puse a aplicar el modelo en el contexto del diplomado y eh, me surgieron como algunas reflexiones adicionales, ¿ya? que quiero compartir con ustedes. Entonces, el desafío, volviendo a nuestro lenguaje gráfico, icónico, es cómo pasar de esto, en el fondo a pasar de esto. O sea, trayectorias de aprendizaje individuales, ¿ya? porque el aprendizaje está corriendo ahí con el, con el estudiante, una cosa muy íntima. Entonces, eso requeriría, si seguimos pensando como linealmente, requeriría que cada, para cada uno de los estudiantes tuviésemos como una estrategia en particular. ¿ya? Si así si seguimos pensando linealmente. Entonces, eso trae el inmediato problema, que si yo pongo en una balanza el esfuerzo gastado en hacer esto, y en hacer esto, obviamente esto es muchísimo más trabajo Ya, educación, entendía así como educación individualizada es imposible con un grupo de 40 alumnos o sea para mí ya 30 me parece excesivo ya. entonces eh, está complicado el asunto entonces eh, como a mí me gustan los problemas eh, encontré una solución una modesta solución a esto de cómo lograrlo ¿sí? o sea, dicho de otra manera, cómo en vez si tengo 30 alumnos no a hacer 30 cosas distintas o 30 cosas en paralelo sino que hacer una sola cosa es decir, nuevamente el lenguaje gráfico cómo voy a pasar de esto a esto hacer una sola cosa que tenga como distintas salidas ¿sí? una sola estrategia entonces una solución posible que yo les vengo a proponer aquí es es la quinta C, ¿ya? ¿Qué, qué significa esto? Eh, aquí tengo que hacer referencia al inglés, porque ustedes han escuchado del tema de la habilidad del siglo XXI, que es Communication, Collaboration, Creativity and Critical Thinking. Lo puse en inglés porque en, en inglés son cuatro C, ¿ya? En español se me escapa el pensamiento crítico, ¿ya? Pero ¿cuál está la quinta C, ¿Ya? la quinta C viene del inglés que significa choice, elección elegir ¿cuál es eso? entonces nuevamente tenemos el siguiente problema, tenemos un aula un aula muy interesante como pueden ver aquí, ya, con trabajo colaborativo por ejemplo pero cada uno de esos estudiantes requiere como su trayectoria de aprendizaje ¿ya? y aquí está el profesor un poco complicado, digamos, haciendo el monitoreo individual de cada uno ¿ya? tiene muchas cosas en la cabeza cuando en realidad lo que queremos es que el profesor haga eso entonces una solución que yo encontré que lo saqué de la educación diferencial gringa aquí no he conversado con suficientes profesoras diferenciales para que me digan que lo hacen o no ¿ya? pero esto viene de las cosas gringas es que el estudiante elige su trayectoria de aprendizaje y hay una estrategia que se llama, los tableros, aquí voy a hacer como la traducción castiza, digamos, los tableros de elección traen un raya, que en, en inglés se llaman Choice Board, Tic Tac Toe Assignment, o en chileno, lo, el gato, ¿ya? Que es eso que está aquí, ¿ya? Y aquí quiero decir con eso, quiero decir lo siguiente, que un tablero de elección es un organizador gráfico en que yo coloco distintos tipos de actividades, en un tablero de tipo gato y se le da la oportunidad a los estudiantes de elegir la trayectoria de aprendizaje que va a consistir de tres actividades ¿ya? Sí, porque a ver claro puede ser eso ya actividad 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 3, 4, 5 y 3, ¿ya? O puede elegir esa otra actividad o esas otras actividades. Eh, entonces aquí hay un ejemplo por, ej eh, por ejemplo de que son las leyes de Newton ¿ya? Eh, uno lo que, ups, eh, lo que la gente que diseña tableros de aprendizaje tablero, no, tableros de opciones eh, lo que hace es poner por ejemplo ciertas restricciones entonces por ejemplo la cosa que eh, tradicionalmente usamos para evaluar que una prueba estandarizada, podría ser, por ejemplo, la opción obligatoria que está al medio. Ustedes podrían poner la restricción, que siempre tiene que pasar por ahí la flecha, ¿ya? para asegurarse que todos hagan la prueba, por ejemplo. Pero acá, y, y obviamente es una actividad que tiene poco, punt poco puntaje, ¿ya? pero lo interesante sería poner en estas otras opciones actividades de mayor puntaje. Por ejemplo, aquí está... Crear una presentación de video tiene un, un, un puntaje súper alto, ¿ya? Crear una presentación de video que demuestre y explique las leyes de Newton, qué sé yo, 30 puntos, ¿ya? Y otra por acá, que también tiene 30 puntos. Diseño un juego de mesa de 3 o 4 jugadores basado en las palabras del vocabulario de este capítulo sobre la ley del movimiento de Newton. Se fijan, entonces, aquellas actividades que requieren más habilidad del siglo XXI, pensamiento crítico, trabajo colaborativo. Eh, habilidades TIC también que no, no lo mencioné eh, son las que llevan más puntaje y aquellas actividades que son más tradicionales son las que llevan menos puntaje entonces lo interesante está que aquí eh, la estudiante pueda elegir su propia trayectoria de aprendizaje entonces eh, como dicen eh, esto crea una especie de contrato de aprendizaje entre el profesor y su alumno otra manera de representar los, estos tableros de opción es con el menú. El menú es el equivalente a poner, a hacer un gato en que la opción del medio, que sería el plato de fondo, digamos, eh, está fija. ¿ya? Todos tienen que pasar por ahí. Pero el, lo aperitivo, digamos, eh, y las guarnis, guarniciones se dicen en castellano, ¿no? las guarniciones son como negociables, o sea, yo podría tenerla o no, me gusta esto o lo otro, pero el plano principal tiene que ir, que sería, por ejemplo, la prueba estandarizada del, del semestre o de la unidad, entonces la flecha tiene que pasar por ahí. Pero la parte interesante que pone el menú es la parte de aquí abajo, que son los postres que siempre son opcionales, pero, como dice acá, son asignaciones o proyectos opcionales, pero que son irresistibles. ¿Ya? Entonces, eso es muy interesante porque el profesor tiene una opción de, pucha, este, este alumnito o alumnita, eh, en realidad ah, no le va muy bien en mi asignatura, pero es bueno para la pelota, le, le gusta el deporte, entonces voy a poner aquí un postrecito que seguro cae, que es que organizar una actividad con un juego de balón en el patio con sus compañeros para las leyes de Newton, por ejemplo, ¿Ya? seguro que él cae esto implica que el profesor tenga que conocer a su alumnos. entonces esto es muy interesante el tablero de opción pero puesto como menú entonces ¿cuánto tiene la gente que lo ha hecho esto sistemáticamente? ¿qué es lo que hay que hacer? por un lado tenemos que un menú o un tablero de opción puede ser una unidad que puede tener de 3 a 4 semanas requiere de una gran inversión de tiempo de planificación por parte del docente por supuesto porque el, el problema que uno se tiene que enfrentar es que requiere verificar que todas las rutas posibles lleven a los objetivos de la unidad ahora eso para los profesores iniciales es complicado para los que tienen años de experiencia no tanto porque ellos han tenido lo que es necesario para todo científico que han tenido mucho su universo muestral es muy grande entonces ellos ya conocen manejan un set de estrategias y actividades que ellos se pueden dar la maña de que cualquiera elección que tome el alumno pueden llegar a los objetivos de la unidad que él se plantea. Entonces, por un lado, el mismo tablero, distintas opciones pueden, por ejemplo, volviendo al tema de la, tra de la trayectoria, pueden apuntar a distintos niveles de la escala. O, por otro lado, también podría... Eh, apuntar a distintas habilidades del siglo XXI como el ejemplo de las leyes de Newton que les mostré ¿ya? entonces es como súper útil esto y esto como eh, yo no soy tan original esto lo, esta idea la tomé de este señor que se llama Joel Rule que tiene una charla TED yo vivo mucho en YouTube, no sé por qué ¿ya? menos que mi hija en todo caso y y es muy interesante, este señor plantea que esto crea la paradoja del profesor, que es la siguiente. Esta es una foto de su, de su aula y él es profesor no de diferencial, es profesor de secundaria en Estados Unidos. Y es profesor de biología. Es, que es lo siguiente. El tradicional rol de profesor comienza a desaparecer. Surge el tutor junto a sus pequeños grupos de estudiantes y el aprendizaje se vuelve más significativo entonces esta es la paradoja del profesor yo saco al profesor porque aquí no está el profesor, ¿verdad? ahí no lo ven yo saco al profesor del aula de clase y con esto los estudiantes aprenden más es interesante, eso se llama la paradoja del profesor ¿por qué? porque tienen un contrato de aprendizaje con el profesor bueno, pero todas estas es teorías a mí no me gusta mucho hablar de teoría me siento incómodo con la teoría porque de, de repente ustedes creen que yo sé mucho de eso y en realidad no ¿Pero qué pasa en la práctica? ¿Qué pasa cuando yo a un grupo de profesores le propongo hacer esto? ¿Ya? Entonces yo hice el ejercicio de someter, bueno suena feo, pero someter a crear trayectoria de aprendizaje a profesores. Hay una foto de los profesores con su escalerita. Eh, lo interesante de, de esta experiencia es que habían profesores de distintas áreas. ¿Ya? Y además yo no soy experto en su disciplina. ¿Ya? Yo no sé nada de matemática para enseñar a los niños o de enseñarles a leer, qué sé yo. Entonces les, les propuse ahí que hicieran una pizarra, un, un, Construyeron una trayectoria de aprendizaje en un par de niveles, lo presentaran en la pizarra eh, y después se discutiera como una rúbrica de, de cómo verificar que, eh, que efectivamente estaba ocurriendo la trayectoria de los aprendizajes. ¿Qué hora es? Excelente. Estoy bien. Eh, No quería trazar el desarrollo de este congreso. Ya. Entonces, a mí me parecía como sencillo, o sea, en mi humilde mirada, bueno, los profesores saben que está el currículum por ahí, están las planificaciones, están las variables del entorno, la territorialidad que hablábamos ayer, ya. Y eso lo, uno lo más o menos lo plasma en el currículum, y según yo era fácil que de ahí salieran las trayectorias. Pero aparecen ciertas cosas que yo lo llamo la bolsa de gato. Eh, es complicado esto. ¿Qué es lo que pasó? Que yo tenía gasté más de una sesión, varias sesiones, en que el típico error, porque yo no estoy hablando de eso, que, que confundían la trayectoria de aprendizaje con las taxonomías de Bloom. O sea, tú efectivamente podrías llegar a llamarlo así, pero yo estaba preguntando por las habilidades, ¿ya? Otra cosa que muchas veces se confundía, yo no digo que a todos los profesores les pase eso, pero a mí me pasó, yo estoy contando datos experimentales, que confundían las habilidades con la estrategia. Entonces, fue difícil hacer esto. Fue difícil que según mi visión de cómo abordar esto, interactuar con los profesores. Entonces, lo que estoy proponiendo con esta mirada que... Eh, recorrer esta trayectoria de aprendizaje es aprender y, y para mí, como yo soy científico, soy práctico para mí esta es una definición operacional ¿ya? no es la teoría de Marsano ni nada así sino que yo digo, ¿qué es lo que tengo que hacer para que el estudiante aprenda? entonces según esta propuesta, yo que tengo que definir una serie de estrategias que apoyen la adquisición de habilidades que son jerárquicas ¿Qué quiere decir jerárquica? Que yo para andar, andar en bici, aprender a andar en bicicleta, lo primero que tengo que hacer es entender de que la cosa es para allá, mover el pedal y no para acá. Tengo que usar rueditas y no puedo alterar el orden de eso, hay un orden natural que eso ocurra. ¿ya? Entonces es una trayectoria natural, una trayectoria de aprendizaje. Y en cada uno de estos peldaños que van a ser las habilidades, yo tengo que poner la estrategia. ¿ya? Entonces... Estamos medio perdidos con eso, no sé, ¿eh? ¿Ya? porque mi propuesta original era, porque es importante esto, porque por una parte yo tengo el esquema acá, yo tengo estrategias que pueden venir de distintos lados, pueden venir de la neurociencia, desde la psicología, desde la educación en general de su práctica pedagógica, y por otro lado, tengo la habilidad es como normal, es que la progresión natural del aprendizaje en el contexto del aula puede tener habilidades, progresión natural de habilidades emocionales, habilidades sociales, habilidades del siglo del HS21, habilidades del siglo XXI. Entonces, esta es mi propuesta al respecto. Entonces, como un video vale más que mil imágenes, eh, yo les voy a mostrar una actividad que hice con los profesores que como a mí me gustan cosas del video, lo puse como videoclip, o sea, tiene música, sé yo no va a explicar lo que hicieron, pero espero que lo que hicieron sea evidente en el video. Así que ojalá todo funcione, todo funcione, vamos a ver. a mí me gusta mucho este video no solo por la música, está buena ¿no? Eh, sino porque el resultado de este video es pésimo desde el punto de vista biológico esa animación está mal hecha tiene errores conceptuales profundos pero a mí lo que me interesaba no era el resultado, sino que era la trayectoria y esa es la parte valiosa después en la segunda versión del Diplomado le hicieron bien, finalmente y por último, quisiera invitarlo... Eh, to, todos los videos de mis clases de este diplomado son como 10 horas de lata, así. Eh, están disponibles gratis en internet. ¿ya? En, un, en mi canal, o sea, no en mi canal, el canal de YouTube del diplomado en neurociencia. Se metan a YouTube, buscan diplomado en neurociencia USACH y están muchas horas de video, qué sé yo. Pero la parte interesante no son las clases, sino que son los talleres y lamentablemente los talleres no los puedo poner en YouTube porque tiene que ver con hacer cosas. Por eso es que en la tarde hay una sesión, no sé si puedo invitar a todo el mundo, pero bueno, hay una sesión eh, que eh, voy a hacer un taller de los que hago con los estudiantes. ¿ya? Por eso tuve que pagar extra en el avión para traer una maleta adicional porque traje muchas cosas, ¿ya? aparte de la cámara. ¿ya? Así que muchas gracias por haber asistido a mi charla. Agradecemos la presencia del académico de la Universidad de Santiago de Chile, profesor Carlos Alberto Rosas. Lo vamos a invitar, profesor, para que reciba el obsequio de mano de nuestra colega, jefe del Departamento de Ciencias del Liceo Pablo Neruda. Soledad, muchas gracias, muchas gracias por la participación. Gracias, muchas gracias.